Si bien los estudiantes latinoamericanos tienen acceso a más de 60 universidades públicas, existe un gasto no siempre visible que les impide llevar de modo adecuado sus cursos. Se trata de los altos costos de los libros de texto. Un estudio reciente revela que un estudiante de la Universidad de Sao Paulo, la mayor institución de enseñanza superior de carácter público de Brasil, tiene un costo promedio anual de 1.900 euros en compra de libros de texto. Esto equivale al 67% del salario mínimo brasileño, 2.820 euros al año. Esta situación se agudiza en otros países latinoamericanos. Una de las raíces de estos altos costos es que la mayoría de los libros de texto se producen fuera de la región problemática que no está relacionada con la falta de capacidad de producción, sino con la dificultad que tienen los docentes o autores locales para publicar y distribuir sus libros. En consecuencia, la mayoría de los libros de texto no están traducidos y o adaptados al contexto de la educación superior en Latinoamérica. LATIN nace con el objetivo de aportar soluciones a este problema, brindando a los estudiantes la posibilidad de acceder a libros de texto gratuitos pensados para el contexto latinoamericano. Los libros del Proyecto Latin no sólo podrán ser vistos en diferentes plataformas como celulares, tabletas y lectores de libros electrónicos, sino que se podrán subrayar, imprimir y compartir gracias a que están amparados por una licencia Creative Commons. Esta licencia permite a los alumnos imprimir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, y a los docentes modificar, adaptar y crear nuevos libros específicos para sus cursos. También se podrá acceder a a una versión impresa en papel a bajo costo a través de impresoras bajo demanda. Para hacer posible esta iniciativa, Latin pone a disposición de los docentes tres plataformas, una social, una de escritura y una de publicación. Próximamente también estará disponible una tienda virtual donde los alumnos encontrarán todos los libros del proyecto Latin, así como textos que surjan de acuerdos con diferentes editoriales universitarias. Desde allí se podrán descargar gratuitamente los textos digitales o realizar pedidos de libros impresos bajo demanda. Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos. Libros adaptables, gratuitos, colaborativos, modificables, abiertos.